Muy buenos días, vecinos. Soy Fausto Andrés y me siento de Punta Ambría desde que decidí vivir aquí hace 43 años. Primero quiero agradecer a todas las personas que se han comprometido en trabajar para que Punta Ambría sea un lugar mucho mejor para todos. Personalmente me siento muy feliz, muy contento de poder participar en la política municipal y así aportar algo de mí y compensar todo lo que me ha dado Punta Ambría en estos años. Siento y creo que todos podemos colaborar desde nuestras habilidades, conocimientos, según nuestras capacidades. Y lo más importante es que todos tengamos la intención de poder ayudar a nuestro pueblo a que vaya evolucionando y sea cada vez mucho mejor. Me comprometo a integrar a todos, a trabajar para que entre todos podamos hacer una puntombría, un rincón y un portil mucho mejor, y mucho más agradable para vivir y que muchas personas quieran acompañarnos y visitarnos en Punto Ambría. Nada más, muchas gracias a todos por esta oportunidad.